Realmente vimos un poco el pain que sufríamos como, como SaaS B2B eh, eh, a la hora de, de, de cobrar todo adelantado ¿no? para poder utilizar ese capital para crecer con, tu propios, con tus propios fondos ¿no? en lugar de tener que recurrir mucho a VC. ¿no? Vimos un poquito la complejidad del mundo, de, del mundo de VC, escalar un SaaS, de cómo afectan esos tipos de caja, ¿no? entonces eh, eso fue lo que un poco inspiró después capsis. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Guli Moreno, Ignacio Moreno, pero todo el mundo le llama Guli, cofundador de CapChase, una startup que tiene la sede en Nueva York, pero luego hablaremos de esto, pero alma puramente española, nacida en 2020, es decir, nacida ayer, pero que ya ha levantado entre capital y deuda prácticamente mil millones de dólares para ayudar a financiarse a las startups con un modelo de deuda muy interesante me parece flipante, Gulli, bienvenido. Muchas gracias, ti. Encantado de estar aquí. No, nada, es, es, es acojonante. Lo hablamos antes de, de que llegaras con, con Lucas, que me acompaña aquí. El, mi, mi joven Padawan, que es un poco responsable de toda la parte de comercio del Product Hackers Go. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, muy bien, Corti. Oye, Gulli, un placer que vengas a charlar con nosotros. De verdad, estamos deseando escuchar tu historia de primera mano y, y nada, empezar. Igualmente. Encantado. Eso es. eh, Gulli, eh me quiero ir un poquito ahora a comentar un poco tus orígenes, pero antes de nada, si ¿Sí? quieres sí, un pitch de qué es Capchase porque seguramente lo explicas infinitamente mejor que nosotros. <risa> bueno, la, la verdad es que la, la idea de Capchase es muy sencilla. Eh, al final, lo que hemos hecho es coger algo que, que ha existido siempre en, en, en el mundo de los negocios, que son los préstamos, no y traerlo un poquito a, a lo que nosotros consideramos que es el futuro, que es, que es el, el mundo del SaaS, ¿no? de software as a service. Um, entonces, en su bueno lo que vemos es que para para financiar algo que es predecible, como es los ingresos recurrentes de, de negocios pues eso, de tipología SaaS. Eh, bueno, tiene mucho más sentido utilizar instrumentos como deuda que utilizar eh, puramente una, eh, el Venture Capital, que, que bueno, la veremos después seguro, porque creo que, que está entre el set de preguntas, ¿no? Pero, pero que eh, bueno, que tiene sus limitaciones, sus ¿no? eh, Y que es muy caro. <risa> Entonces, eh, eh, nosotros surgimos un poco con la misión de. Mm, Trabajar con compañías de software service y sus fundadores para que crezcan de una manera más eficiente. ¿no? Qué bueno. Eh, y para llegar ahí, eh, viendo tu historia, uno sorprende porque, porque dices a lo mejor, oye, viene de haber montado no sé cuántos as, pero, pero no, sí. tu, tu, tu trayectoria profesional es un poquito distinta. Lo primero, eres súper joven. ¿Cu ¿Cuántos años tienes, Willy? <risa> bueno, tengo cara más joven de la que, de la que soy. Eh, eh, soy jovencito, tengo, tengo 28 es pues que luego me echan, me echan 20 por la calle. Entonces, eh, parece más, más eh, impresionante, pero no, tengo, tengo 28 años. <ríe> y, y he estado mucho tiempo, sobre todo he estado mucho tiempo en el, en el sector SaaS, en el sector de startups, ¿no? Claro. Pero, pero eres aeronáutico, que te pasas a producto más y ahí empiezas un poco ya a contactar con el con sector SaaS, luego Venture Capital sí. y ahora montas esto. Cuéntanos un poco tu trayectoria y el sí. por qué los cambios ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has ido enganchando unas con otras? Sí, bueno, ya al final lo veo como menos cambio de lo que parece, ¿no? Porque al final, eh, es, cierto, es cierto que soy aeronáutico y, y luego o sea, se puede entender como que, oye, ¿cómo pasa un ingeniero aeronáutico al mundo de producto? ¿no? Pero es verdad que para mí yo siempre he sido de producto, lo que pasa es que circunstancialmente he hecho una ingeniería aeronáutica, ¿no? Eh, pero desde que era muy pequeño, a mí es que me, han, me ha encantado siempre el construir cosas, ¿no? El concepto de, de, pues eso, de coger piezas y montar, montar algo, ¿no? Y eso me ha pasado desde que era muy pequeñito, ¿no? Eh, incluso durante la carrera eh, eh, es verdad que bueno, la aeronáutica me metí en ingeniería precisamente por ese mismo concepto no eh, eh, es verdad que en España la universidad se enfoca de una manera diferente a como se puede enfocar eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, no es ni mejor ni peor pero simplemente eh, eh, pues es como un medio para llegar luego pues a conseguir un trabajo y demás no eh, y, y en ese sentido a mí me daba igual hacer pues, ingeniería de caminos, ingeniería eh, industrial que, que cualquier otra cosa, entonces elegí aeronáutica porque me gustan mucho los aviones, es una razón tan sencilla como esa, entonces puesto a hacer una ingeniería pues prefiero hacer algo que me, que me pareciera apasionante, ¿no? de hecho es, bueno, creo que, que fue Dani, Dani Pérez Grande quien nos presentó, Dani fue mi profesor en la carrera eh, de propulsión, eh, básicamente pues sí, siguiendo un poco mis pasiones, no me encantaba la, la, la aviación. No, no para dedicarme a ello, pero como concepto, y entonces eh, eh, me metí en ingeniería. Pero es verdad que lo que más me gusta siempre es construir, ¿no? Entonces, incluso durante la carrera, de eso así conocí a Mudena de la Fundación Rafael del Pino, que hablamos antes de ella, Lucas. Eh, en la carrera siempre estuve muy metido en pues, proyectos universitarios, eh, eh, mini-startups, eh, tiendas de Shopify, eh, o sea, siempre estaba haciendo algo de ese estilo, ¿no? Eh, y eso es lo que me llevó un poquito al mundo de, de las startups, ¿no? Esto fue, yo terminé la carrera en 2016 y, y bueno, siempre tuve la duda, ¿no? Oye, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿No? Entro en consultoría, en banca, que es un poco lo que me empujaba a mi entorno. Desde eso recuerdo hablar con, cuando, cuando entré en prácticas a Geoblink, que fue un poco siguiendo esa línea de startups, dije, oye, voy a, voy a entrar en una startup, aunque sea en verano, aunque sea servir el café, para entender cómo funciona esto, ¿no? Eh, porque era un mundo que, como os contaba, ¿no? había seguido mucho durante la carrera. Me parecía apasionante. Y, y España en general como ecosistema estaba en un momento idóneo ¿no? para, para entrar en el, en el sector. Había muy pocas eh, compañías en, en, en Madrid que, fuesen, eh, que estuviesen, eh, back, no que estuviesen eh, soportadas por un fondo. Eh, entonces, la... bueno, luego hablaremos de este seguro también, eh, pero, pero era muy apasionante. ¿no? Entonces, entré en prácticas en Geoblink eh, y cuando, cuando terminé las prácticas... Y me hicieron, bueno, me propusieron quedarme, pues siempre tenía esa duda, ¿no? Oye, ¿qué hago? ¿Me voy a consultoría? ¿Me voy a banca? Todo mi entorno me decía estás loco, vete a consultoría, es la acción más segura, siempre puedes montar después una startup. Eh, pero claro, desde dentro, la, la desde dentro ¿no? Estando ya en, en una, una compañía como era Geolink, vamos, yo lo veía clarísimo, ¿no? que tenía que estar ahí. Eh, porque al final era una concentración de talento brutal, ¿no? Y... y y una oportunidad de aprendizaje, para que luego yo quería hacer, que era montar una startup, ¿no? era construir algo que pues que es que no podía dejar pasar. ¿no? Entonces me entré, entré allí en Geolink. De hecho, tres de los cuatro fundadores de Captchase entramos en Geolink en, el mismo, en, el, en un span de tiempo de tres cuatro semanas. Eh, empezamos a, trajo, a trabajar juntos allí. ¿no? Y era, una, era una, una etapa muy interesante porque era prácticamente preproducto si mal no recuerdo, preventa, o sea, pre revenue, ¿no? no había todavía ningún cliente o había un cliente o dos, eh, 10, 15 personas, con lo cual eh, vimos tanto, tanto mis, mis co-founders de Capchis como yo, un, bueno, una experiencia increíble ¿no? de, de crecimiento, de ver cómo funciona realmente una startup. Era casi como montarla, no desde cero, pero desde el uno. Eh, pero sin tener el riesgo de haber puesto nuestro, nuestro dinero y, y, y demás. ¿no? Entonces, eh, eh, como escuela, fue increíble. ¿no? Eh, y después pasé por BCI brevemente. Eh, fue tres meses porque yo me iba a hacer el MBA a Estados Unidos. Eh, un poco como, como, como idea a mi cabeza de hacer un puente a, allí y trabajar en tech, pues en Silicon Valley. Eh, luego todo eso cambió con la pandemia, ¿no? Pero bueno, en ese interim que tenía entre... Pues, febrero marzo de 2020, hasta que empezara el máster, que era en, en agosto, pues quería probar el otro lado de la mesa ¿no? y conocer detalle, mm -hmm. también cómo, qué cosas miran los, los VCs a la hora de entender un proyecto. no Y, y también fue una experiencia muy buena. Estuve aquí en, en un fondo de acción de Venture City, entre, que está entre Madrid y Miami, y, y también se aprende mucho ¿no? de, de cómo ven los, eh, los VCs el otro lado de, de la mesa. Claro. Eh, Gullien, en Geoblink, ¿cuál sería el principal los dos principales aprendizajes que, que sacaste? Pues mira, el primero y más importante diría que es la importancia de, la, de, la, de las personas, ¿no? eh, del equipo. Eh, es que es fundamental, ¿no? Y tener un equipo de, pues eso, talentoso y, y, y con ganas de, de, de currar, eh, sobre todo en las fases iniciales, es absolutamente fundamental, ¿no? Y nosotros lo vimos. Geoblink era una compañía muy pequeñita, eh, seguro que hablamos de esto más adelante cuando hablemos de, de por qué estamos en España, ¿no? Pero. pero eh, la densidad de talento era brutal, ¿no? O sea, 10-15 personas, cuando yo entré, de hecho es que seguro que tengo el mail por ahí, yo creo que les escribí que ya estaba estado de prácticas en Airbus, entonces iba por la mañana a Airbus y a las, como se terminaba pronto allí, a las 3 o así, pues me iba a trabajar a Geoblink ya hasta tarde, porque eh, es que era una oportunidad tan buena que no quería, o sea, que, que estar en Airbus no me dejara que no me dejara eh, probar otras cosas, ¿no? Y... Entonces, iba por las tardes y era un equipo en enanito y les dije, oye, es que voy a llevarse el café si hace falta, ¿no? No hace no falta que me, que me paguéis ni nada, yo quiero estar, simplemente quiero estar ahí. Porque, porque pues eso, en 10-15 personas tenías, pues, eh, gente increíble, ¿no? Pues dos venían de Dropbox, de, de Escalar Dropbox. Eh, eh, bueno, el fundador venía de, de Chicago Booth y de, de McKinsey, de, bueno, entender un poquito el, el sector. Teníamos una, una, una chica que venía de Harvard, dos que venían del CERN, eh, un matemático brillante que, que o sea, y eso en, en un spam de eso de 10-15 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a querer estar ahí, no? Eh, ese es el primer aprendizaje. Y el segundo... Eh, bueno, el segundo es un poco la raíz de, la raíz de por qué montamos capsis, ¿no? Eh, que es... Mm, o sea, realmente vimos un poco el pain que sufríamos como, como sas B2B eh, eh, a la hora de, de, de cobrar todo adelantado ¿no? para poder utilizar ese capital para crecer con tus propios con tus propios fondos ¿no? en lugar de tener que recurrir mucho a me ¿no? es un poquito la complejidad del mundo de del mundo de visi escalar un SaaS, de cómo afectan sus flujos de caja no entonces eh, eso fue lo que un poco inspiró después Capchase. con lo cual es como fue un poco el segundo, el segundo aprendizaje quizás Claro. yo justo te iba a preguntar el segundo aprendizaje entonces te voy a preguntar otra cosa <risa> <risa> es, eh, eh. Cómo empiezas, o sea, ¿cuál es el producto de CapSix MVP? Eh, de hecho, en el podcast uh -huh. de Indy eh, vi que nos nos dieron pasta. Eh, ¿Cómo fue ese, esos inicios? ¿Cómo lo lanzasteis? Bueno, fueron, fueron circunstancias muy especiales, ¿no? Eh, y creo que fuimos lo que fuimos fue extremadamente eficientes, ¿no? Pensamos mucho en cómo hacer las cosas con el menor con la, la mayor velocidad, menor riesgo posible, ¿no? Eh, siendo muy pragmáticos, ¿no? porque es fácil obsesionarse con crear el producto perfecto antes de lanzarlo ¿no? eso es, un, eh, es el típico error que, que, que pues puedes cometer como, como first time founder ¿no? eh, y nosotros fuimos totalmente opuestos, ultra pragmáticos ¿no? siempre decimos que para levantar el primer millón nos gastamos 7 dólares que fue para pagar GitHub eh, Premium o, o el, el hosting de Heroku, no me acuerdo ya, vamos entonces, lo que hicimos fue, nosotros empezamos un poquito a abarjar la, la idea más en, ya más en serio en, en marzo. Entonces, montamos un Webflow que, pues ya te digo, era, es que era gratis. Montamos un Webflow, eh, nos creamos nuestro espacio en Notion, donde íbamos preparando todo. Eh, eh, pues eso, nos creamos el, el Slack, donde, donde íbamos comunicando. Eh, bueno, al principio era, era en WhatsApp, pero vamos. marzo empezamos a, a, a ya hablar de idea más en serio. En abril, como que dijimos, venga, vamos a montar un equipillo. Entró también el, el último co-founder, que la compañero en, en Jalabar de, de Miguel. Eh, y empezamos a ver que empezamos a hablar con gente. Eh, simplemente a tener llamadas. Tener llamadas eh, eh, con un montón de gente. Eh, muchos profesores de las universidades en las que estábamos nos, nos hacían intros. También con fondos de aquí. Hablamos, yo creo que con, con todos. Eh, no tanto para buscar financiación, sino para entender el... ¿Qué les parecía el concepto? Y una cosa que hicimos muy bien, que yo creo que, que, que impresionó bastante a todos los fondos con los que hablamos, es que todo lo que nos decían que teníamos que revisar, que trabajamos como animales en esa, esa época, eh, es que al día siguiente lo teníamos. Volvíamos a la siguiente, escribíamos un email al día siguiente o a los dos días, oye, hemos revisado estos esto esto, hemos hablado con este, este y este y, y tenemos la solución y es esta. Y así constantemente, o sea, que no nos pudieran decir que, que no, porque todo lo que nos habían dicho que podía ser un problema lo teníamos revisado y revisado y, y, y, y conceptualmente resuelto eh, para, pues eso, en 48 horas, ¿no? Eh, eso desde el punto de vista más, más de, pues eso, modelo de negocio y de cómo funcionaría y demás. Y, y a nivel técnico igual, a nivel técnico eh, montamos enseguida, o sea, en, en, en abril, finales de abril, 26, 27, Escribimos las primeras líneas de código. Eh, pues a los 11 días teníamos un prototipo que funcionaba casi como funciona hoy, ¿no? O sea, no da no, no, no igual, pero, pero a nivel mago de Oz lo que hicimos fue, eh, en lugar de montar un backend súper complejo eh, que solo pudiese acceder un developer, montamos un frontend con muy buena pinta que pareciera muy sólido eh, que la gente pudiera hacer login, subir sus contratos para financiarlos, conectar sus eh, su cuentas de sus cuentas de banco y demás, y por debajo lo hacíamos todo a mano. Eh, el backend era un el backend era era un, un, un CMS, no, un content management system. O sea, literalmente eh, nos metíamos en él para ver qué habían conectado y luego tirar por detrás esos scripts de las llamadas que había que hacer al, al banco a mano en, en la consola directamente, eh, copiar el resultado en que era un JSON a, a, a un código de javascript que habíamos echado mano también para pasar a csv y eso pasase al tío que hacía los análisis, o sea, era todo... Claro, de cara al usuario era estupendo, de cara al usuario todo funcionaba pues como funciona hoy casi, pero de cara a nosotros mismos <ríe> era, un, era un show no por debajo era, era pues eso, como, como mago de hoz total. Entonces nos centramos mucho en ese pragmatismo desde el primer día. Entonces, ¿qué, qué, ¿con eso que conseguimos? Pues enseguida en junio empezamos a hablar con inversores y enseñarles el producto de verdad, oye, hemos hecho esto entre abril y junio eh, Quizá mucho momentum de vuelta, siempre contestando todas las preguntas eh, muy rápido, yo recuerdo un día eh, que estaba en Coruña por la Fundación Barry que, que bueno eh, eh, y hice la llamada desde allí con el primer inversor con, con link que fue el que invirtió el primer, el primer millón, a las 11 de la noche tuvimos la llamada nos hizo, un tío listísimo, la verdad eh, nos hizo unas preguntas muy, muy buenas, que no tenemos la respuesta para ellas, pero nos quedamos toda la noche trabajando con Miguel y con Cheme, que estaban en Boston, y a las 5 de la mañana le enviamos un deck con todo lo que nos había pedido eh, y nos invirtió. ¿no? Entonces, eso fue en julio. Eh, el primer contrato lo financiamos sin tener inversión todavía, o sea, de, de Friends, Family and Fools, como dicen, ¿no? Fueron 25.000 dólares eh, que, que fue como una inversión de, de amigos y familiares ¿no? Y, y de nuestro propio bolsillo. Al final, eh, lo bueno que tenía era que sabíamos que íbamos a recibir inversión. ¿no? Entonces, podíamos incluso, incluso contratamos al primer empleado sin tener todavía dinero de la inversión en el banco. En el peor de los casos, si llegaba a fin de mes y no teníamos, pues los pagaríamos de nuestro dinero a, a, este, a, a, a este primer empleado. Y, y así empezó a crecer la bola de nieve. Qué bueno. Pero claro, en ese momento necesitáis dinero, claro, para construir vuestra empresa, es decir, para, para crecer un poco la estructura de Capses, tener empleados, sí. desarrollar, tal, pero también para luego prestarlo, ¿no? Porque parte de la gracia de este modelo es que sí. necesitas dinero. Eh, Correcto. Co ¿Cómo habéis articulado este, esta parte? O sea, porque sí. claro, parte de la entiendo que la inversión de capital ha ido para financiaros vosotros y, y, y deuda para financiar a los SaaS, o hay una parte del capital Correcto. que habéis utilizado para, para financiar también proyectos. Sí, mira, al principio, al principio fuimos súper, súper lean, ¿no? Y lo que, pas lo que nos pasaba es que no teníamos gastos de. de más allá del, del préstamo, ¿no? O sea, eh, hasta que llegó el primer millón que fue a finales de. Pues sí que se fue a finales de agosto o mediados de agosto de 2020. Eh, estuvimos construyendo el producto con. Bueno. Nosotros mismos, ¿no? Una cosa que lo decimos bien también es montar un equipo de. Fundador que era una mini versión de lo que luego podría ser CAPTCHE si que hiciera orgánicamente. ¿no? Es decir, teníamos a, eh, alguien que hacía ventas, Mickey, que, CEO, que hacía ventas y hablaba con los inversores. Xeme, que es más de operaciones y hacía, es, es el único economista de, del equipo inicial y hacía los análisis financieros. Luis, que es una máquina en data, entonces hacía todos los, los, los pipelines para, y un poco la, la, la base de análisis para sacar los datos que necesitamos para hacer el underwriting. Y, y yo que tenía más aparte de software o sea producto software eh, y programar la primera versión no entonces es, un, es una unidad que funciona por sí sola no con lo cual pudimos sacar esa primera esa primera versión eh, financiar los primeros contratos ya o sea, digo el primero fue de de mil dólares que nos prestaron entre amigos familia y demás y nosotros mismos y y, y era self-functioning, self ¿no? Una unidad como. Que, que tenía todas las funciones dentro de sí misma, que fueran unas funciones muy básicas. Después fue simplemente ir constru o sea, construyendo encima de eso. A nivel eh, financiero, pues como dices, ¿no? De, eh, al, principio, al principio era todo de equity. ¿sabes? En cuanto levantamos dinero, que ya digo, a finales de agosto de 2020, prestábamos de equity, que es un poco locura, pero claro, no tienes otra opción. No, no, nadie te va a dar deuda sin un track record, ¿no? Nadie. nadie. Es imposible, ¿no? Claro, eh, realmente se celebran mucho las rondas de equity. Pero las importantes, sobre todo para nosotros, son las de deuda y las más, eh, eh, vamos, consideramos mucho más hito haber cerrado la primera ronda de deuda casi que la primera de equity porque, porque deuda sin track record es muy difícil de conseguir y, pero sí que oye, tuvimos la, la capacidad de convencer um, a, a inversores de deuda para que invirtiesen en nuestro producto sin tener un track record pues eso, ni siquiera un año entero de ciclo, ¿no? Eh, pero algunas esas que nos permitió movernos rápidamente fuera de, de balance y, y, y que hacer de una manera más eficiente. ¿no? Entonces, hoy en día, eh, luego tú, tú lo que vas negociando es el concepto de advance rate, es decir, de cada dólar que prestas, cuánto sale de tu balance versus de, eh, pues eso, de, de, de, de la parte de deuda. ¿no? Entonces, poco, a poco eh, al principio, no sé si era un 80%, imagínate, entonces de cada dólar, 20 centímetros poníamos nosotros y 80 los ponía el, eh, el fondo de deuda. Y luego ha ido creciendo, ¿no? No sé dónde estamos ahora, 95% igual. Eh, y eso te permite escalar mucho mejor. Que el equity que tú, que tú levantas, puedas invertir más en el equipo, en marketing, eh, en producto, eh, en lugar de siempre tener que invertirlo todo en, en, en prestar. ¿no? Eh, de hecho, no sé eso, tenemos como normas muy, muy fuertes internas para asegurar que todo lo que financiamos o que la máxima eh, parte de lo que financiamos entre en ese credit box y, y podamos financiarlo con, con la deuda, ¿no? Para, para poder mantener nuestro runway eh, alto y, y seguir mm. creciendo. Claro, tiene sentido. Al final, claro, por, por un lado necesitas ese sin deuda pues no puedes prestar o la capacidad que tienes de prestar es mucho más limitada. Yo, yo me acuerdo hace ya años con, que entrevistamos a Fernando Cabello de Aplazame, pues en mm, sus primeros sí. años claro, y, él, y él, pues él no tenía fondos de, de deuda entonces al final le, le limitaba mucho el, el levanto capital pero claro todo lo que puedo prestar es el, el capital que claro. Entonces te pasas claro. todo el día levantando capital que es muy complicado levantar esas grandes cantidades levantando equity y, sí. y prácticamente fue, creo que fue un limitante de su crecimiento hasta, hasta la venta. Total, total. Es que es, es que es un limitante enorme. ¿no? Eh, y por eso bateo, tenemos una función específica de Capital Markets orientada casi exclusivamente a, a, a, esta, a, este, a esta parte, ¿no? a la parte de deuda. Porque si no, pues eso, te limita. Sí. Fernando Cabellos, que hemos conocido un montón, es un tío estupendo. Sí, qué bueno. Oye, vamos a hablar un poco de growth porque he visto un artículo de uno de tus co que habla de un poco vuestro crecimiento que es masivo, ¿no? No sé cuántos años tenéis de vida, pero no sé si son dos o tres años, o sea, es como un desfase. Eh, hay unas métricas que dicen que tenéis un 350% de crecimiento en demanda al año y 250% de facturación al año. O sea, ¿cómo se ha vivido ese crecimiento en, en, en vuestra startup, en vuestro equipo y demás? Sí, sí. Bueno... Eh... O sea, es verdad que 2020, 2021 han sido circunstancias inéditas, ¿no? Yo creo que, que, que el mundo, pues, después de COVID, pues, pues por una, una etapa súper interesante en este sentido, un crecimiento explosivo de growth y, eh, y de, de software en general, ¿no? Eh, y se vivió y se sigue viviendo con muchísima intensidad, ¿no? Es verdad que nosotros intentamos ser bastante eficientes también a nivel equipo. Yo creo que no sé si es por filosofía de... Eh, casi heredada de Geolink, que también era muy, una compañía súper eficiente. Eh, otro aprendizaje ¿no? que sacamos de ahí. Pero sí que intentamos eh, maximizar lo que puede, lo que puede rendir la, cada persona que, que entra a Captsace frente a contactar a muchísimas personas y que sea un poco desmadre. ¿no? Porque las comunicaciones entre las compañías, a medida que creces, pues, eh, pues los canales posibles crecen exponencialmente. ¿no? Entonces es mucho más complicado ¿no? y se empieza a perder accountability y demás. ¿no? Pero bueno. Eh, entonces dentro de la compañía se ha vivido de manera muy intensa así que intentamos acelerar mucho o todo lo que podemos porque, porque son eh, fueron números bueno, son números eh, increíbles eh, pero sin perder un poquito la, la tensión y la humildad no porque porque si no pues se relaja uno no eh, entonces es un poco un equilibrio eh, pero bueno sí que esperamos que la demanda siga creciendo porque los, los los tiempos a nivel macro, eh, eh, bueno, son, son tales que, que, lo, que lo más probable es que visiste un poquito el grifo, entonces las piezas alternativas de financiación tengan más demanda, pero también incrementar el riesgo. ¿no? Entonces también lo, lo vemos con cautela, en ese sentido. Eh, pero bueno, a nivel cultural ha sido, vamos, ha sido increíble, súper especial y, y, y ha facilitado mucho construir un buen equipo, ¿no? eh, poder, poder haber crecido con ese, con ese ritmo. ¿Os pensabais en algún momento levantar 900 milloneros? Que son más de 900. Es que lo, lo dices no. y se llena la boca casi, prácticamente. Sí, sí, no. Pero prefiero, prefiero no pensarlo, la verdad. No, no, no la verdad es que cuando, cuando empezamos no, no esperábamos ese... Eh, vamos, si ves nuestro seed deck, vamos, no lo esperábamos para nada. no eh, Pero bueno, ya te digo, también han sido, han sido circunstancias muy especiales a nivel, a nivel macro y, y creo que hemos sabido capitalizar eso bien sin perder el norte, ¿no? Porque luego es que también era muy fácil perder el norte eh, con, con, pues eso, con lo que ha pasado en 2020-2021 y lo hemos visto en nuestro sector, ¿no? Muchas compañías que, que, que, pues eso, que se han eh, emborrachado ¿no? de crecimiento y, y luego tiene sus consecuencias, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando, los, los, cuando el macro no va tan bien, ¿no? Entonces, nosotros sí que intentamos ser. Ser cautos también. Mm. Con, con esto que has dicho del macro, claro, mm -hmm. tiene mucha lógica, ¿no? Eh, BC cierra grifo, eh, vías alternativas van a hacer falta, eh, encaja mucho mejor, bueno, creo que encaja siempre viene una propuesta como la vuestra, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo se afecta por el otro lado? ¿no? Porque al final, vosotros también tenéis que... Ahora tenéis bastante nivel de, de fondos de deuda, pero si seguís uh -huh. creciendo, pues podéis necesitar más. ¿Tú uh -huh. crees que, que el macro os va a afectar en esto? ¿Vais a tener que, que trabajar pues teniendo en cuenta que va a ser más complicado levantar fondos de deuda? ¿O, o los sí. fondos de deuda no, no están tan... Los tiempos son distintos que los de los VCs? Bueno, los tiempos son distintos que los de los VCs, pero es verdad que eh, la respuesta corta es que todavía no sabemos. ¿no? Eh, lo bueno es que nosotros cerramos... Cerramos hace nada eh, eh, eh, un fondo, eh, una extensión del de fondo y, y un fondo nuevo que nos deja tranquilos, además con un tipo fijo y, y estamos contentos. Eh, pero bueno, siempre tienes que estar eh, levantar más. Estamos ahora pues, viendo otra fase última para Europa. Y, y efectivamente el macro, pues como que hay, hay incertidumbre, ¿no? Y cuando hay incertidumbre, los tiempos tienden a alargarse porque, bueno, porque, porque hay más miedo, ¿no? Nosotros eh, es verdad que tenemos que tener cuidado en el sentido de que la demanda debería crecer, porque al final eh, eh, pues eso, eh, habrá menos inversiones en sí, VC, compañías que son buenas, pero eh, quizás no, no, no siguen el modelo de VC de crecimiento explosivo, pues tienen más problemas y, y donde antes, pero bueno la demanda crece, pero también crece el riesgo ¿no? por esa misma razón, eh, donde antes una compañía pues, siempre tenía un colchón de que su VC le iba a poner más pasta Um, o que iba a poder levantar de una manera relativamente sencilla porque había mucho dinero, en eh, liquidez en el mercado, pues eso no ha cambiado, sobre todo en etapas más tardías, ¿no? Más, eh, pues eso, 6B, 6T, ¿cuánto más fácil es a es a, a Growth Equity? Eh, y entonces también te incrementa el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eh, como dice, no sé si fue Frank Rodman, que es eh, uno, uno de los padres de, de, eh, de este uno de nuestros fondos, eh, el de QED, vamos, él lo que dice es que en, en, para compañ compañías de lending, que ellos en QED hace mucho, son muy orientados a, a alternative lending y fintech en general, eh, dice, bueno, que cuando las, los negocios de lending, cuando los tiempos son muy buenos, tienes que reventarlo y cuando los tiempos son malos, tienes que no ser una mierda, ¿no? O sea, no es que tengas que, que ir, o sea, obviamente, pues eh, nosotros haremos todo lo posible por por seguir yendo seguir bien, ¿no? Pero con que, como decía, eh, not suck. O sea, en más tiempos, don't suck, en buenos tiempos, eh, revienta, ¿no? Entonces, es un poco la... Eh, bueno, sin saber, eh porque evidentemente nadie sabe lo que va a ocurrir en, en, en 2023, pero... vamos lo resumiría en que tr tratamos de ser cautos y, y, y movernos con cabeza, ¿no? Me imagino que al principio, cuando ya había escogido cierta atracción, eh, como un cierto Product Market Fit, eh, los clientes, los SaaS, se os tirarían encima. Y más con ese mercado tan explosivo ¿no? de software como uh -huh. hablábamos antes. Ahora que ya habéis crecido muchos, habéis ido a Estados Unidos, ¿cómo uh -huh. es esa, esa captación de clientes? Y sobre sí. todo, eh, ¿tenéis más productos no aparte de prestar pasta he visto o no sé? Eh, cuéntanos uh -huh. un poco sobre eso. Sí, bueno, nosotros empezamos en Estados Unidos desde el principio. Eh, de hecho, fue un poco al revés. Empezamos en Estados Unidos y vinimos a Europa después. Eh, pero, pero sí, el, el, el, los canales de crecimiento iniciales, o sea, no tuvimos equipo de marketing hasta un año año y pico después de montar la compañía, porque ah, se funcionaba muy bien con el boca a boca y, y fans fondo de fondos entre sí y demás. ¿no? Es verdad que ahora sí que estamos intentando ser mucho más eficientes en marketing y construir una función de, de growth tenemos un equipo de growth eh, eh, que está como dentro del producto, también a, a caballo con marketing. Eh, y sí que necesitamos est estamos ahora intentando montar una máquina más predecible eh, de marketing, ¿no? De hecho, acabamos de, acaba de entrar una VP, una VP de marketing, eh, Julia, es eh, muy, muy directa, o sea, o sea, o sea, se ha hecho esto muchas veces, ¿no? Y para poder tener un canal un poco más predecible que a Boca, ¿no? Eh, y, y, y seguir creciendo pues eso, eh, con constancia durante 2023 y lo que dure eh, pues eso, tiempos macro más complejos, ¿no? porque no, no sabemos cómo vamos a tener que ajustar nuestros, eh, nuestro modelo de riesgo para, o sea, podría ocurrir que lo ajustáramos tanto que lo sobreajustáramos ¿no? y entonces aunque tuviéramos mucha demanda, pues no, no, eh, no prestamos a nadie, podría ocurrir, ¿no? entonces cómo lo hacemos con, con cuidado. Eh, no sé si responde a la pregunta una respuesta un poco rara igual. Sí, sí, sí, más o menos. Eh, lo único, eh, por la última parte, ¿tenéis más sí. productos aparte de prestar ah, sí, perdona. O sea, porque he visto que hay unos de análisis o algo de ese sí. estilo. Sí, tenemos un producto de, de Analytics que es, eh, al final lo que vimos es, oye, nosotros hacemos un estudio muy intenso de las compañías eh, con los datos que nos dan para ver si les podemos prestar o no. ¿no? Y sí que nos surgió eh, orgánicamente que que la gente no se lo pidiera, oye, pues, me prestéis pasta o no, al menos préstame los resultados eh, del análisis. Porque es verdad que sorprende, sobre todo en fases más tempranas, lo poco que... O sea, sí, lo poco cuidado que está la parte financiera de las compañías muchas veces, ¿no? Eh, o sea, compañías con poquísimo runway que no lo saben o con un burn tremendo que, que fuera de control... Eh, que podrían arreglarlo, pero, pero claro, están con otras distintas cosas, igual no tienen un CCO in-house, igual ni siquiera tienen un ni ni siquiera externo y, y entonces, bueno, eh, por eso construimos la, el producto de Analytics, ¿no? Eh, y ahora veremos ahora veremos también lo queremos plantear un poco como, como lead gen, ¿no? Como, como herramienta para traer compañías que quizás no están preparadas para recibir financiación, pero eh, que en el futuro quizás sí, ¿no? entonces hagamos un producto que puedan utilizar, que les sea útil, eh, que, que les aporte, pues eso, eh, algo eh, y después eh, eh, cuando estén listas para ser financiadas, al final nosotros funcionamos en compañías que quizás un año eh, están está en una fase muy temprana, pero el año siguiente son perfectas para financiar ¿no? y, y podemos como que podemos crecer con ellas ¿no? y ayudaros a crecer de manera de esa manera más eficiente. ¿no? Entonces, eh, pues lanzamos Analytics y ahora estamos lanzando eh, Capchase Pay, que es un producto más de, de, de pagos. ¿no? Eh, tiene financiación incorporada. Pero la idea es ayudar a compañías eh, B2B SaaS a, si tienen, si tienen contratos eh, mensuales, a tener más contratos anuales y no y dejar de financiar a sus clientes. Y si tienen contratos anuales, poder ofrecer pagos flexibles para, para conseguir cerrar ciclos de, ciclos de venta más cortos y, y más clientes ¿no? eh, en que de conversión. Eh, pero bueno, si está todavía en, en beta ¿no? eh, y a ver si podemos lanzarlo hacerlo pronto. O sea, con todo esto, Gulli, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la visión de Captcha a futuro? ¿no? Que bueno, en la web yo creo que ya lo expliquéis un poquito, pero, uh -huh. pero al final no, no parece que queréis ser solo una compañía de lending para SaaS, sino no. un, bastante más. Justo. Nosotros, de eso es una decisión que tuvimos que tomar muy conscientemente. Eh, Sintec ya teníamos esa visión más largo plazo, centrada en SaaS pero es verdad, de vuelta con el tema de perder el norte, que cuando estalló ¿no? en 2021 un crecimiento brutal en todos los, todos los mercados eh, Surgió la duda, ¿no? De, oye, pero es que, ¿y si en vez de.? ¿Y si hacemos lending a más tipos de negocio? O sea, tenemos la maquinaria para hacer lending. ¿Por qué no hacemos. ¿Por qué no nos horizontalizamos en lending? Hacemos lending a e-commerce, hacemos lending a. a yo que no sé, a direct to consumer, hacemos lending a. Pues lo que sea, ¿no? Eh, cualquier cosa recurrente. Y, y lo pensamos. Pero bueno, eh, es verdad que nuestra visión es un poco más. Eh, Intentar ser el mejor amigo de un founder SaaS, ¿no? Es decir, por eso queremos verticalizarnos tanto en SaaS. Queremos ofrecer una solución o, o soluciones que ayuden a una compañía a gestionar su revenue, ¿no? Eh, eh, la financiación, que es con lo que hemos empezado, es para nosotros el mejor, la mejor cuña, ¿no? Para entrar en el ciclo de revenue, ¿no? Porque todo el mundo necesita financiación. Eh, pero sí que queremos ir moviéndonos, Hacia, pues eso, de, con Capsix Pay, hacia el medio de la transacción entre el comprador y vendedor, y luego puedo ofreciendo, ir ofreciendo otros servicios, tanto a uno como a otro, eh, un poquito más centrados en software, eh, y que nos permitan pues eso, hacer una maquinaria de, de gestión de revenue mucho más eficiente ¿no? dentro de compañías SaaS. De, de, no, siempre enfocado en SaaS, ¿eh? eso es eso seguro. Tiene mucho sentido. A mí el vertical del SaaS me, me flipa, y, y yo creo que una de las cosas que. Y que tiene mucho sentido ahí vuestra propuesta, ¿no? Es, eh, es que es muy complicado escalarlo. Sea, su, suena muy bien, porque al final tienes mm. eso, esa predictibilidad, pero por lo general tardas mucho tiempo ¿no? en, en, en llegar a unos volúmenes. Sí, o sea, lo bueno que tiene, es evidentemente, esa la parte de, de que puedes predecir tu, tu caja, ¿no? Y, y lo otro que tiene es su resiliencia, ¿no? Es una cosa que hemos visto mucho este año con, la, con el bofetón que ha habido, ¿no? A nivel, a nivel macro, lo hemos visto muchísimo. Eh, nosotros hicimos algunos experimentos de portfolio con compañías más de directo to consumer y de e-commerce, muy pequeñitos, o sea, relativamente pequeños comparados con el, el valor del portfolio. Y la diferencia entre ese, ese tipo de, de el performance de, de ese tipo de compañías y SaaS es muy diferente. ¿no? Y también hemos visto con compañías, no, los, no las competidoras porque trabajaban en espacios diferentes, que han tenido pues, que despedir al 30% de la plantilla, 40% de la plantilla, y demás, porque están centrados en modelos de negocio que son menos resilientes, ¿no? Lo puedo creo que la mejor manera de explicarlo es con e-commerce ¿no? si tú, eh, tú tienes un e-commerce a no ser que seas capaz de construir una marca brutal que es muy difícil una marca muy potente y que persista en el tiempo eh, sin la maquinaria pues de grandes corporaciones detrás, es muy complicado ¿no? se puede conseguir pero es muy complicado eh, tu modelo se alimenta con lo que tú gastas en marketing ¿no? entonces tú gastas en marketing y cada dólar que metes pues o, o, o, eh, eh, hopefully, ¿cómo se dice? Eh, eh, sí, con pues, suerte, ¿no? Con suerte se convierte en más dinero del que has metido, ¿no? Metes un dólar en el marketing y salen 10 en ventas. Eh, pero tienes que invertir mucho en marketing y hacerlo de manera continuada. Eso, cuando los tipos de interés son cero y el dinero es prácticamente gratis, está fenomenal. Pero cuando suben los tipos y, y el dinero es caro, pues ya no está tan fenomenal. Entonces, si dejas de invertir en marketing, tu income empieza a disminuir, disminuir, disminuir y tiende a cero, pero en SaaS no ocurre, sobre todo en SaaS eh, estamos con un churn bajo si yo dejo de invertir en marketing dejo de conseguir clientes, pero tengo una base de revenue que sustenta el negocio durante más tiempo, ¿no? hasta que pase ese downturn y pueda volver a invertir en marketing y, se, y, y seguir creciendo, ¿no? o pensar en otras estrategias de crecimiento, que sean menos eh, intensivas en, en capital entonces, eso es lo que vimos ¿no? nosotros eh... Entonces, el SaaS tiene eso bueno, pero lo malo que tiene es que si te están pagando mes a mes, pues tienes, puedes pro tener problemas de caja complicados, porque captar un cliente, el CAC, eh, pues es alto, ¿no? y muchas veces pues tienes, un, tienes un, eh, eh, un lifetime value que te va a cubrir el CAC, pero no te lo va a cubrir hoy, te lo va a cubrir en el tiempo. Entonces, normalmente, eh, cuando consigues una venta de SaaS, a no ser que seas capaz de conseguir todo el pago el día uno, vas a tener un agujero de caja. Eh, por eso hay tanta intacta insistencia ¿no? en, en conseguir pues, por favor, paganos front, paganos up front. Normalmente tienes que hacer descuentos grandes para que te paguen upfront, front, que todo te destruye el top line. Eh, entonces eso es lo malo que tiene el SaaS. Nosotros lo que intentamos es justo colocarnos en medio y resolverlo. De hecho, Capture Pay al final lo que es es eh, nos ponemos en medio y al, al SaaS le damos el dinero up front y al cliente le dejamos pagar mes a mes, de manera que todos estén contentos, ¿no? Y subes ese problema el problema fundamental del sas lo, lo resuelves, ¿no? Y el producto inicial de Capsace, al final eh, es eso, en su, es, es una manera que, para que con tu ARR te puedas financiar y conseguir un efecto parecido a ese eh, sin ser dilutivo, ¿no? Claro, tiene, tiene mucho sentido, es que al final lo, lo curioso en el SaaS, o sea, eh, siempre decimos, ¿no? Oye, pues tiene un margen bruto del 90%, claro. pero luego todos todo los SaaS que crecen siempre están a pérdidas, justo por este tipo de cosas, porque al final estás adquiriendo nuevos clientes y esos nuevos clientes, claro. pues vas a tardar un año y medio, dos años, dos años y medio en rentabilizarlos. Claro, y, y luego eso es lo bueno, que el margen luego es la el margen es la leche, claro, pero, pero tienes que adquirir primero el cliente y eso no es tan, no es tan fácil. Claro. Eh, conectado que... con lo que... Uy, perdona, Uli, que iba... No nada, sé nada, que... nada, no iba a decir algo, pero no... Eh... <risas> Vale, pues conectado. que decía Lucas de, de crecimiento, Claro, uh -huh. cuando con, con productos de lending siempre me pasa lo mismo, que digo, joder, cuando, cuando regalas dinero, entre comillas, claro, porque gran parte del marketing suena que, que, que es fácil, pero luego la realidad pues, que es que es más complicada. Yo creo uh -huh. un poco por lo que decías tú, es decir, seguramente os pues, venga mucha gente que quiera pediros pasta, pero a lo mejor esa gente no es a la gente a la que le queréis dar pasta. Cuanta y hay... más la quieran, probablemente, probablemente peor, ¿no? Claro. <ríe> Efectivamente. ¿Quién es vuestro cliente ideal? Es decir, ¿cuál, cuál es, es vuestro SaaS ideal? ¿Cuál es vuestro deal medio? Y, hmm. y, y luego te pregunto ya sobre cómo, cómo generáis dinero vosotros. Hmm. Pues mira, nuestro cliente ideal al final son, son compañías SaaS de, con, márgenes, con márgenes altos y ingresos recurrentes. ¿no? Dentro de eso sí que, sí que solemos buscar compañías que tengan un año mínimo de track record pues para poder ver cómo efectivamente de la caja. Eh, y generalmente B2B funciona, funciona, funciona mejor. ¿no? Eh, a partir de ahí luego es que hay una variabilidad enorme. O sea, tenemos clientes que son unicornios y clientes que, que acaban de levantar su serie pues, su serie A o su SI. Su, su, su, su eh, y también tenemos muchas compañías que son eh, eh, Bootstrap, ¿no? que se han montado sin financiación externa. Eh, y al final son los, de hecho, esos son muy interesantes porque, claro, son los que han evitado el mundo del VC desde el principio y lo último que quieren es ah, diluirse ahora, que ya tienen un negocio que funciona y que, y que pues, pues igual no crece, no crece igual que un vc backed pero que crece y funciona, eh, pues no quieren diluirse, no entonces eh, encuentran una solución en, en Capsis buena. no eh, Pero te digo, muchísima variabilidad después en, en tipología de, de cliente. Eh, vemos un poco de todo. Una pregunta. En... En términos de VC, ¿no? Si tú levantas pasta, está claro que Capsace ahí ofrece algo que es que no te diluyas, uh -huh. pero a nivel también de, de organización y, bueno, de los founders, o sea, tiene cierta presión de crecimiento. O sea, en el momento en el que tú sí. te atas a, a que te presten pasta... Tienes que crecer, o sea, tienes esa necesidad y es que te obligan prácticamente, ¿no? Porque estás haciendo esa apuesta. Sí. ¿Con Capsace sí. pasa eso también o tenéis algo ahí, no sé, no tengo ni idea? No, porque nosotros no tenemos un, un stake de equity, ¿no? Entonces, eh, a nosotros no, si que, que crezcan al ritmo que les apetezca, ¿no? Mientras devuelvan <ríe> lo que les hemos prestado. Claro, lo único que vosotros prestáis pasta también teniendo en cuenta su crecimiento. Entonces, sí. si dejan de crecer tanto, al final también os impacta, ¿no? Sí, pero nuestra exposición temporal es baja, ¿no? Son como mucho 12 meses, quizás un poco más en algunos casos ex excepcionales, pero no tenemos un. O sea, no es como un VC que lo que espera es un retorno de 10x en 10 años o de 100x en 10 años. Nosotros no esperamos ningún retorno más que el, el dinero que hemos prestado más el interés, ¿no? Eh, entonces, eh, pues eso, si siguen creciendo, les podemos prestar más. Y si, de hecho, hemos visto compañías que han multiplicado por 4 por 5 su RR mientras mientras utilizan, utilizan capsic, ¿no? Que es justo lo que nos encanta ver, ¿no? Porque es, es para lo que construimos eh, capsic, ¿no? Eh, pero no tenemos la misma presión ni ejercemos la misma presión que un VC que un en ese sentido. No, no, es brutal. O sea, yo quería comprobarlo porque es una putada también del VC, ¿no? Como la otra eh, parte oscura, pero que es que vos, vosotros solucionáis el problema de cojones en ese sí. sentido. Eh, una pregunta. Eh, cuéntanos un poco sobre tu rol porque has hablado de que eres de, eh, Ahora mismo llevas producto, ¿no? ¿Cómo has tenido que evolucionar desde programarte este GitHub, ¿no? Y hacerte un par de líneas de código y un front a no sé si no sé qué llevas producto ahora mismo. Cuéntanos un poco y sobre todo cómo has tenido que vivir ese hipercrecimiento siendo tan joven. Eso es, vamos, es algo que cualquiera querría aprender de una experiencia como esa. Sí, pues eso, yo siempre, ya te digo, siempre he sido muy de construir cosas, desde que era pequeño, ¿no? Entonces, eh, la programación era como un poco medio para ello y he hecho un montón de productos de, pues, más indie hack eh, y hacía un montón durante la pandemia, cuando tenía más tiempo libre, pues eso, eh, sé, pues extensiones de Chrome o, o alguna web que me, que me pareciera que resolvese algún problema muy concreto, ¿no? Siempre me ha gustado esa parte de construir, ¿no? Entonces, cuando montamos capsis pues un poco cogí ese, ese rol, ¿no? Y... y y me centré mucho en la parte más de software. Luis, Luis también está en Producto, es otro de los co-founders, se, se centró más desde el principio en la parte de Data. Y ahora, eh, entonces la evolución fue bastante bastante natural, ¿no? eh, Pues eso, al final ha estado construyendo un poco el equipo de producto, eh, también poniendo un poco más de cariño en la parte de diseño, que a mí me, parece, que a mí me encanta, me parece muy importante, y montando el equipo de diseño. Eh, luego también ha un poco, un, poco, un poco en Growth, eh, echando un cable ahí, eh, en los últimos meses. Eh, cuando empezamos a montar esa, esa función y ahora eh, estoy centrado en, en, en Pay, que es el producto nuevo, eh, pues en, en ese 0 a 1, ¿no? eh, que estamos en esa fase todavía de 0 a 1, que, que para mí es la más divertida, eh, entonces estoy centrado en eso, no en construir un poco las, las, los pilares fundamentales de lo que es el producto eh, y trabajar con tech para, para montar una primera versión que podamos, que podamos lanzar al mercado y, y probar en vivo, ¿no? Eh, de la manera más pragmática posible, ¿no? Un con poco esa, con esa filosofía de hacer a uno que tuvimos en, entre marzo y, y julio de 2020, pero, pero también, a ver, ahora es un poco más complicado porque también tienes más, tienes más equipos, más dependencias entre equipos y demás, ¿no? Pero, pero bueno, eso es un poco a lo que me dedico ahora. Qué guay, Uli, por lo que estás diciendo, al final, como vas pasando por los distintos retos, es decir, no, no, no, es una, no estás en un rol de una función... Eh, Producto tecnológico no. y lo controlas. ¿Cómo lo vais haciendo? ¿Cómo vais decidiendo en qué retos os focalicéis cada uno en cada momento y cómo construís el management por debajo para que luego lideren lo que vais dejando? Sí, bueno, vamos montando equipos, ¿no? Al final, los retos os los vas decidiendo un poco en función de lo que necesita la compañía, ¿no? Y a veces, a veces que, que pues eso, por ejemplo, eh, el, o sea, el 0 al 1 es una etapa muy especial que requiere de mucho, mucha intensidad durante un periodo corto de tiempo. Eh, pero, pero como todo en la vida, ¿no? la típica curva así logarítmica que se satura. ¿no? Eh, cuando estás construyendo de 0 a 1, cada semana haces un avance brutal y parece que estás construyendo de todo súper rápido. Y cuando ya has construido el 80-90% de las funcionalidades, pues es todo más incremental. ¿no? Entonces, cuando llegas a esa etapa más incremental, pues puedes poner un equipo que, pues, y tenemos una, una, una capa de management, tanto en, sobre todo a nivel tech, ¿no? que puedan gestionar eh, y trabajar muy de mano, o sea, entender muy bien el producto y trabajar muy, juntos, producto y tech, para ir haciendo esos incrementales. ¿no? Eh, en el 01 1 también es igual de importante el eh? lo que pasa es que de, de otra manera. Eh, eh, y, y entonces vas creando esas, esas, esas capas. Eh, nosotros lo que hicimos muy bien fue fichar a un de tech muy bueno desde, desde casi el principio. En, yo creo que fue hace en 2021, pues cuando llevamos justo una, un poquito antes de llevar un año, eh, vino ese que, que, que, vamos, un fichajazo porque, porque tiene esa experiencia en management que quizás... Los founders, pues somos todos muy jovencitos, eh, solo hemos estado en, eh, prácticamente solo en Geoblink, que no, no teníamos y, y él sí, no venía de Google además, que es una empresa muy como con mucho foco en la parte de management y nos ayudó un montón a construir una organización que a nivel management hubiera mucho sentido, ¿no? Nosotros sí que pusimos mucho la parte cultural, oye, ¿qué tipo de compañía queremos construir? Y él luego, que está muy, o sea, evidentemente fichamos a alguien que... que, que, que Tuviésemos mucho feeling a nivel, a nivel cultural, a nivel valores, eh, y luego dejar hacer, ¿no? Dejar hacer, porque al final lo que haces es fichar gente que sea más lista que tú para hacer esas cosas <ríe> y te ganas experiencia, ¿no? Eh, y en el producto también, el producto también fichamos un VIP de producto, eso, eso más recientemente, eso ha sido hace. ¿Cuándo fue? Eh, ¿El verano? No, no me acuerdo, hace. en abril, más o menos, ¿no? Un poco con la misma filosofía, ¿no? Eh, traerte a gente mejor. Para hacer cosas que igual no sabes hacer eh, y también bueno eso es, ha sido súper súper clave para nosotros. Y en esos caso, esto, estos VPs os eh, reportan a vosotros. ¿Tenéis algún board donde donde hay comunicación? Sí. Lo, lo, lo digo porque yo creo que son las partes complicadas de cuando empiezas a escalar la compañía y tienes ya perfiles top que vienen pues que, ojo, que saben hacer las cosas. Sí. Pero, pero claro es, es fácil que empiece a haber choques de titanes. El, el, el, el hacer sí. que todo se funcione smooth es complicado. Pero de vuelta, ahí lo importante es la, es la parte cultural, ¿no? Eh, y, y tienes toda razón, ¿eh? De hecho, si... si anda que no ha habido casos ¿eh? en España, ¿no? De, de compañías que han fichado boards superwise, de... Board, sí, y VPs de, yo qué sé, de Harvard y no sé qué, de esta, y tal, y luego ha salido fatal, ¿no? Nosotros eh, intentamos digo, poner mucho peso en la parte cultural y luego que a nivel, a nivel founders, pues yo creo que la parte de ego, la tenemos más, más bien manejada. ¿no? Nuestros, yo, o sea, siendo founder, pues hemos fichado un VP de producto, ¿no? Y siendo founders de producto, Luis y yo, pues hemos fichado un VP de producto porque notamos que hace falta, ¿no? Eh, y no hay ningún. O sea, es genial, ¿no? Eh, y luego, entre VPs, pues eh, un poco. Intent intentas fichar. De vuelta, es que la parte cultura es súper importante. Si tienes unos valores súper claros, uno de los nuestros es. O, o es la humildad intelectual o la actitud de servicio, eh, pues vivimos, o sea, eso lo vivimos de manera muy, muy presente, muy, muy real, ¿no? Y entonces, mmm, fichamos con eso en, en la cabeza siempre. Y, y eso te evita un montón de esos choques de titanes. Luego hay compañías que no, hay compañías que, yo qué sé, me puedo imaginar que en Uber los choques de titanes hasta los fomentan, porque es más capsular, ¿no? Más de tiburón, esa cultura. Y es... No es que sea mala, es que es diferente. También hay gente que le, que le, que le encaja esa cultura, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo más difícil de escalar Capchase, Es decir, o, o, o lo que hayas vivido hasta ahora, incluso lo que veas hacia adelante que, que te impresione sí. más. Sí. Bueno, de, de, para mí la más complicada... Hombre, quitando evidentemente la incertidumbre de macro que, que siempre tienes... Si tienes que te lo presente e ir ajustando la estrategia de la. cosa, sobre todo es como cómo comunicas las cosas al, al equipo, ¿no? Porque eh, si de repente tienes que cambiar, pues nosotros hubo una época que, que, que cuando, con el boom de 2021, que nuestra estrategia era más construir varios productos a la vez eh, y tenía sentido por las circunstancias macro, ¿no? Y de repente tienes que cambiar y decir, oye viene un bofetón o ya viene un bofetón vamos a, vamos a enfocarnos ¿no? en lugar de hacer tres cuatro productos a la vez vamos a enfocarnos en crecer este producto y sacar solo un producto nuevo y eso tiene que comunicar de una manera que, que, que, que no se pierda el momentum que tiene la compañía y que la gente no se asuste también ¿no? eh, entonces esa parte y luego eh, en general todo lo que es crecer la organización a nivel personas es muy complicado porque cuando eres un equipo pequeño eh, es mucho, más claro, es mucho más sencillo comunicar la visión, es mucho más sencillo comunicar la cultura, es mucho más sencillo eh, eh, que la gente sepa cuál es su cometido eh, y no se, no, no se caiga a la pelota. ¿no? No, no de repente se queda algo sin hacer o porque piensas que va a hacer otro. ¿no? Cuanto más crece eh, cuanto más crece la, la, la compañía, más fácil es que, que empiece, a, empiece a haber más silos de comunicación... Que la, la responsabilidad se, se diluya ¿no? y no se sepa quién tiene que hacer qué, como que da esa sensación de menos eficiencia. Que ya te digo, nosotros con, como, con una, una cultura tan pragmática ¿no? desde, desde el principio, con, con, pues, eh, te, como founder, te chocan y dices, joder, es que esto antes era, pues una no, vez es que es así, esa naturaleza de, de, escalar, de escalar compañías. ¿no? Eh, y luego también otra cosa. Pero si nada, de vuelta con las personas que yo creo que es la parte más difícil de escalar es que es muy fácil tener silos culturales y funcionales entonces eh, pues al final nosotros somos una compañía super distribuida que un equipo en Estados Unidos otro equipo en Londres otro equipo en España cada uno con sus maneras de entender la vida o sea no solamente el trabajo no entonces eh, eso también pues, te puede traer fricciones eh, sobre todo en nuestro caso si además lo compones con la con la parte eh, eh, no solo, no solo cultural de geografía, sino de función. Como además nosotros tenemos todo texto producto, por ejemplo, prácticamente está, está en Europa y, la, y partes más de business, ¿no? típicamente que sean business, están en Estados Unidos. Entonces tienes un, puedes tener un choque cultural y un choque funcional, donde, pues yo qué sé, eh, o de senioridad incluso, en Estados Unidos hay gente más senior que aquí. Entonces, pues, pues te surgen esas tensiones, ¿no? Y al final lo que, ¿cómo lo resuelves es... Que hacen de que la gente se conozca, ¿no? <ríe> eh, y, pero, pero es difícil, ¿no? De, de, de gestionar esa parte. Es, un, es muy importante, ¿no? Porque ya de normal pasa muchas veces parte de negocio con parte de producto, que ahí hay una fricción sí. inherente por oye, es que yo he con un cliente, el cliente quiere o estoy claro. viendo, y por el otro lado, esa visión de producto, si encima están en distintas geografías, distintas seniorities, es una, una combinación perfecta, ¿no? Para, para que pueda sí. haber problemas. Sí. sí. Eh, Willy, quería preguntarte también antes ya de, de cómo vamos a ir acabando, ¿cómo has tenido tú que ir creciendo a nivel personal para, uh -huh. para bueno, pues por un lado, siendo tan joven en un tal periodo tan corto de tiempo, pues pasar de cero a muchísimo, uh -huh. eh, entiendo que tus retos han cambiado mucho y que tú como persona has tenido que como que madurar muy rápido, ¿no? Para estar, eh, para estar aquí. ¿Cómo has tenido que ir evolucionando? Uh -huh. Sí, um, buena pregunta. Yo creo que al final también todo ocurre tan rápido y tan... Que, que no lo piensas, no es algo que sale, que sale un poco de manera natural eh, yo siempre eh, o sea, es, es, es tener mucha consciencia de lo que, lo que va pasando no y, y que las etapas son diferentes, cuando estás en una fase súper temprana con 10 personas donde lo que importa es construir, construir, construir a cuando eres eh, 15-20, que lo que importa es empezar a montar una, una, una cultura, entender cómo funcionan los equipos, ver cómo Crear esa protorrelación Entre producto y tech, por ejemplo eh, Como Después cuando eres 100 Lo que importa es pues, Van importando cosas diferentes Y ya no, no estás tan en el día a día de construir A mí por ejemplo me ha costado mucho esa parte ¿no? eh, De tener todo súper controlado Saber exactamente qué, qué tengo que hacer yo, qué tienen que hacer los demás Qué necesito de cada persona A de repente tener una capa intermedia Donde lanzas una cosa Y tienes que confiar En que, en que tu equipo que, que, has, que has fichado, no que has construido, lo va a, lo va a, lo va a coger y no, y no va a pasar nada, va a, ser, va a funcionar. no Pero tener ese, ese eh, esa pérdida de control no eh, o esa confianza en, en, en, en, en más personas, pues a mí, por ejemplo, es algo que me, que me ha costado más. ¿no? Eh, o sea, nunca me ha generado ningún problema, no pero que siempre tienes la necesidad de estar ahí y decir, oye... Eh, ¿Qué tal va esto? ¿Qué tal va lo otro? ¿Y, y esto lo haría de esta manera? Y es como, no, si sí he fichado a esta persona porque creo que es eh, buenísima y mejor que yo pues que hay que dejar hacer hacer ¿no? y eso a mí me, me, me ha costado ¿no? más a nivel, a nivel personal y luego, bueno eh, eh, a mí es que me gusta mucho lo que hago y trabajar entonces eh, <risa> eh, no sé, en ese sentido T tampoco he notado un cambio brutal ¿no? en estos dos años, también que ha sido dos años y medio, ¿no? Tampoco, tampoco es mucho tiempo. Eh, pero mantener eso... O sea, creo que hay cosas que tienen que cambiar y luego cosas que tienen que ser, que tienes que ser muy constantes ¿no? eh, y tener muy, muy bien enraizadas, pues eso, sobre todo a nivel valores y a nivel eh, más ético ¿no? de, de cómo quieres construir una, la compañía y cómo quieres que esté la gente en de esa compañía, pues eso yo creo que no tiene, quizás no tiene que cambiar tanto. Bueno, una pregunta, ¿y qué impacto, por ejemplo, ha tenido un programa como Celera en tu carrera? Tengo ah, Celera, es que justo, justo, ahora, justo ahora has, has, has aplicado, justo ahora ha sido... He las... aplicado dos años, no he, no he conseguido entrar dos años, pero bueno, entrar, sí, lo, sí, lo, sí, lo, bueno, bueno me gustaría pensar que en un futuro podría aplicar y entrar, ¿no? Sigue aplicando, sigue aplicando. Eh, eh, en general, en España, yo creo que en España tenemos buenos programas y buenas instituciones haciendo cosas interesantes por, por desarrollar el talento. ¿no? La Fundación Rafael Del Pino, la Fundación Barrié, Celera, que está un poco pues, apoyada por la Fundación Rafael Del Pino, están ahí y son, vamos, los lo veo como, no sé si llama lo fundamental, pero desde luego, sí, lo puede llamar fundamental. Creo que tienen la capacidad de generar muchísimo cambio eh, y sobre todo, o sea, para mí lo más importante es quizás una parte más de comunidad, ¿no? que es la gente que que vamos pasando por esos programas, eh, vemos, o sea, tenemos el privilegio ¿no? de, de ver pues, crecimientos muy grandes, no nosotros mismos o nuestras compañías, sino en persona, esas personas, ¿no? O sea, entonces son personas que luego van a liderar eh, eh, pues cambios más grandes en otras compañías o, o a nivel más, más social, ¿no? Y, y que existan esas instituciones de la leche. Creo que necesitar un poco de... de Actualización a nivel tech, o sea, creo que todavía en España estamos siendo un poco lentos en, en aprovechar el tirón del software eh, a nivel talento. Es decir, por ejemplo, hay mucho enfoque en academia, que también es súper importante, pero es que a nivel evolución como país, no, creo que, que, que tenemos que aprovechar mucho más esa parte de, de software. Eh, y que estas, estas instituciones como CEP, como la Fundación Rafael Lepino, la Fundación C como, C, como Felera, eh, sepan aprovechar eso ¿no? y, y, y conseguir la siguiente generación de, de grandes fundadores ¿no? aquí, aquí en España. Celera ¿no? es que es un, poco, es un poco diferente porque está muy enfocada a la parte personal. A mí, a mí por ejemplo, me ha, me ha sido muy útil en ese sentido, porque evidentemente son años como muy estresantes y muy intensos, y poder eh, entender un poco mejor cómo percibes tú ese. Eh, ese, ese estrés eh, es, es, es, muy útil, es muy útil. Y luego la parte de comunidad también es genial, ¿no? De hecho, vamos, es una comunidad bastante, bastante activa y, y quedamos mucho, hablamos mucho, eh, preguntamos mucho. Al final, de hecho, estoy aquí porque Dani nos presentó que es parte de Celera, ¿no? <risa> Entonces, eh, o sea, ojalá existan más programas como ese y si algún día vendemos captchas, eh, lo tengo clarísimo, P pienso montar un... un algo parecido, ¿no? Para, para identificar y, y construir como la siguiente generación ¿no? de, de fundadores. Mm. Es un buen propósito lo que dices tú, qué, qué bueno que haya estas cosas, como poco ha permitido que, que, que estemos hoy hablando contigo, que es genial. Uli, eh, muchas gracias por el ratito que, que nos has prestado. Brutal vuestra historia. Y así un poco para, para terminar, si hay algún SaaS, fundador de SaaS que no esté escuchando y le haya sí. sonado bien, ¿a dónde tiene que ir un poco para, para pedir financiación para su proyecto? Puede entrar en casus.com o que me escriba directamente <ríe> por LinkedIn o por Twitter y y yo encantado de ayudar en lo que pueda ah, pues ya, ya lo sabemos eh, Lucas, acabamos ya, no sé si le quieres decir algo a Wooly. yo sé que eres igual de fan que yo Nada, ah, un placer Wooly, de verdad la de Dios, tu empresa <risa> muchísimas gracias a los dos pues lo he dicho Guli, muchísimas gracias eh, que, lo, que lo petéis mucho, que ya lo estáis haciendo pero muchísimo más, que Captchase va a ser un, un caso de éxito brutal y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo